Dentro del proceso ordinario laboral y el uso de técnicas de litigación oral también y esta teoría del caso, debemos tener que este nuevo proceso laboral ha diseñado de forma tal que a lo largo de lo que es la audiencia y juzgamiento, los litigantes puedan exponer cada una de las partes de su teoría del caso. Su teoría fáctica, que es respecto a la confrontación de posiciones, la base probatoria, actuación y oralización de las pruebas y la teoría jurídica, alegatos. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que la teoría del caso, y justamente lo que mencionaba su eh, compañero Alex, ¿sí es cierto, eh, tienen la misma conceptualización para la utilización tanto del proceso laboral como en el proceso penal, pero se actúan de diferente manera. En el proceso penal específicamente, como lo había señalado su compañero Alex, se hace en etapa intermedia del proceso. Eh, quizás ustedes ya han llevado lo que es penal, procesal penal, han tenido quizás... Eh, y a llevar y se aplica de una manera completamente diferente lo que es la teoría del caso, a diferencia de que en el proceso laboral estas teorías que maneja la aplicación de, esta, de estas tres partes de la teoría del caso, de esta nueva ley procesal laboral se dan en tres partes, teoría fáctica en lo que es confrontación de posiciones, base probatoria en la actuación y realización de las pruebas y la teoría jurídica que va en los alegatos ¿ya? Ahora, dentro del proceso ordinario laboral tenemos también lo que son las audiencias de conciliación y de juzgamiento que habíamos mencionado. Primero lo que el juez va a hacer, va a regular lo que es la audiencia de conciliación y de juzgamiento bajo lo que establecen reglas comunes. Estas reglas comunes que a veces lo que establece primero, primordialmente, lo que es la comparecencia. La audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento se inician con la acreditación de las partes apoderados y abogados. Las partes deben acreditar su capacidad para comparecer al proceso y los apoderados deben contar con las facultades generales y especiales requeridas en el proceso. Los apoderados que deben acudir con poderes suficientes a las audiencias programadas a efectos de evitar lo que son las del proceso. ¿Qué quiere decir? Si algún apoderado ocurre a, perdón, concurre a la audiencia sabiendo que va en calidad, valga la redundancia, de apoderado que debe acreditar el eh, dicha condición como un poder y no lo hace, el juez lo va a tomar en cuenta como una conducta dilatoria para el desarrollo del proceso. ¿Ya? Ahora, también tenemos lo que son reglas, reglas de conducta en la audiencia. ¿Qué quiere decir? Esto está referido a lo que son las audiencias realizadas en el proceso, que lo regula el artículo 11 de la nueva ley procesal de trabajo y la prevalencia de la oralidad, que eso también se encuentra regulado dentro de lo que establece el artículo 12 de la nueva ley procesal de trabajo, teniendo en consideración, y como nosotros habíamos mencionado, que esta nueva ley procesal de trabajo lo que busca es que los actos se realicen en la mayor cantidad de tiempo posible aplicando lo que es el principio de celeridad y de economía procesal y asimismo lo que es el principio de eh, oralidad. Ahora, luego en esta audiencia de conciliación se va a hacer lo que es, de acuerdo a lo que regula el artículo 42 de esta nueva ley procesal de trabajo, se va a llevar a cabo lo que es el traslado y citación a la audiencia de conciliación. Eh, esta es una etapa previa a lo que es la presentación de la demanda y calificación de la misma. Ahora, dentro de esta presentación de la demanda y que se va a calificar la demanda, nosotros ya hemos mencionado que la calificación de la demanda se da dentro del plazo de cinco días desde la presentación de la misma, de acuerdo a lo que regula el artículo 17 de esta nueva ley procesal de trabajo. La demanda es manifiestamente improcedente, es decir, el juez rechaza la demanda mediante una resolución debidamente motivada, no se subsanan las observaciones dentro del plazo eh, Otorgado por el juez y el juez declara concluido el proceso y cuando la demanda cumple con todos los requisitos anexos que regula esa nueva ley procesal de trabajo aplicando supletoriamente lo que establece el código procesal civil, el juez emite la resolución de admisión de la demanda. Ahora, ¿qué quiere decir? Que se cumpla con los requisitos que establece eh, nuestra normatividad y de acuerdo a lo regulado en el artículo 16 de esta nueva ley procesal de trabajo y aplicando supletoriamente también el artículo referente a lo que es la presentación de la demanda con los requisitos también que contienen en ella y aplicables a lo que es el proceso laboral. Ya, ahora, luego de ello se va, eh, se va a hacer lo que es el traslado y citación a la audiencia de conciliación. Luego de que se ha calificado la demanda y el juez determine que cumple con todos los requisitos anexos que establece el artículo 16 de esta nueva ley procesal de trabajo, de, también que se cumple con lo que establece el Código Procesal Civil, se va a citar a las partes a lo que es la audiencia de conciliación y se va a emplazar al demandado para que preste la contestación de la demanda. Si la demanda cumple con todos los requisitos y anexos, nosotros ya sabemos que el juez emite una resolución que contiene la admisión de la demanda, la citación a las partes a la audiencia de conciliación, indicando fecha y hora, las cuales va a ser dentro de un plazo de 20 y 30 días hábiles siguientes a lo que es la calificación de la demanda. Y luego va a emplazar al demandado para que concurra la audiencia de conciliación con el escrito de lo que es la contestación y sus anexos. Ahora, eh, si es porque se quizás porque la demanda se presentó eh, sin errores o porque el demandante subsanó también esas observaciones dentro del plazo otorgado, la demanda va a ser admitida a trámite. tengamos en cuenta que, como habíamos mencionado específicamente en su momento, existen tres supuestos cuando se presenta una demanda. Puede ser declarada improcedente mediante una de sus resoluciones debidamente motivada puede el juez eh, indicar que tienen que subsanarse ciertos requisitos y le va a otorgar un plazo de tres días para hacerlo y vencido dicho plazo ya pues va a dar por concluido el proceso, pero si en caso esta demanda de plano cumple con todos los requisitos o es subsanada, automáticamente el juez va a convocar a esta audiencia de lo que es la conciliación. Ahora, esta audiencia de conciliación está referida a lo que es también el traslado de citación a la audiencia de conciliación. ¿Qué quiere decir? Se produce lo que es la notificación de la resolución que contiene el traslado de la demanda. Esto también se encuentra regulado en el artículo 13 de la nueva ley procesal de trabajo y se realiza mediante cédula de notificación. Entre la fecha de notificación de la demanda y la fecha fijada para la realización de la audiencia de conciliación deben transcurrir por lo menos 10 días hábiles. El plazo para contestar el proceso ordinario no puede ser menor que el plazo para contestar el proceso abreviado, que lo vamos a señalar más adelante. Ahora, también tenemos lo que es el emplazamiento del demandado domiciliado fuera de competencia territorial del juzgado, que se aplica supletoriamente en lo que regula el artículo 432 del Código Procesal Civil. Cuando el demandado no se encontrara en el lugar donde se demanda, el emplazamiento se realizará mediante exhorto a la autoridad judicial de la localidad en la cual este se haya. Ya. Luego también tenemos el emplazamiento fuera del país de acuerdo a lo que regula el artículo 433 del Código Procesal Civil que si el demandado se hallara fuera del país va a ser emplazado mediante un exhorto librado por las autoridades nacionales del lugar más cercano donde domicilie y respecto al emplazamiento el demandado con domicilio ignorado. Esto lo regula el artículo 435 del Código Procesal Civil, que es cuando el, demandado, el demandante perdón, ignore el domicilio del demandado, el emplazamiento se realizará por edictos bajo percibimiento de nombrársele un curador procesal. El plazo del emplazamiento será fijado por cada procedimiento y el plazo es de 60 días si el demandado se halla en el país como máximo y de 90 días si el demandado se encuentra fuera del país. Es decir, existen diferentes formas de notificar respecto a lo que es el traslado de la demanda y si se encuentra el demandado tanto en un domicilio fuera del territorio del juzgado, fuera del país y cuando no se conoce su domicilio. Ahora, el traslado y la citación a la audiencia de conciliación está eh, Está por, eh, es sancionado bajo por, en caso de juramento falso, eh, de acuerdo a lo que regula el artículo 441 del Código Procesal Civil, si se acredita que el demandante, su apoderado o ambos faltaron a la verdad respecto a la dirección domiciliaria del demandado, el juez remite copias a lo, de lo actuado al Ministerio Público para la investigación del delito y el colegio de abogados respectivo para que sancione al profesional escuchan bien, disculpen, algunos de sus compañeros me están diciendo que se me escucha abajo sí, pero ¿La doctora, necesito, se escucha doctora bien? bien bueno, yo, yo la escucho bien perfecto doctora? a ver, para que sepan, quizás algunos cuando están en su celular y les entra una llamada o un mensaje, porque en algún momento me ha pasado cuando he estado en capacitaciones por el Zoom, automáticamente el audio se baja, ya ahí tienen que esperar o tienen que modificar su audio, quizás es lo que les puede estar pasando a los que están escuchando eh, la clase de su desde su celular, ¿no? Para que lo tomen en cuenta, ya. Si no, igual. Profesora, profesora, disculpe, yo estoy en un laptop, pero sí le escucho bajo, sí. Y, y bueno, yo no estoy en celular. También le escucho bajito, pero se escuchan no, no Sí le escucho, pero la escuchamos bajito. Claro, si, ah, no... le si te colocas no, no. audífonos en el laptop se mejora el audio. Ya, ok. Ah, puede ser, ¿no? Vamos a buscar la audiencia. Ya, porque sí, creo que tienen que mejorar sus... Un parlante, su... un parlante, compañeros. Sus audios, pero lo, lo que sí me importa es que sí me están escuchando. <risa> gracioso ¿no? eres, ¿no? <risa> ¿no? Sí, se lo escucha, doctora. Tranquila, vale. doctora, sigamos. No, sí, lo que sí quiero es que todos me puedan escuchar. Así sea bajito, pero que me entiendan. Eso es lo, lo bueno. Ya, a ver, como les había mencionado... Eh... El proceso, eh, el proceso laboral y cuando se cita esta audiencia de conciliación y bajo los parámetros de citación a la parte eh, demandada al demandado, eh, si el juez durante el desarrollo del proceso acredita que el demandante o el apoderado o ambos faltaron a la verdad y que sí tenían conocimiento de cuál era la dirección exacta del demandado, el juez va a remitir copias al ministerio público por, eh, para la investigación del delito y asimismo al colegio de abogados respectivo para la investigación por falta de ética profesional si uno de los dos fuese abogado. Y asimismo se les impondrá una multa individual no menor de 10 ni mayor a 30 unidades de referencia procesal. ¿Ya? Ahora, eh, ¿cuáles son los efectos del emplazamiento? Estos efectos del emplazamiento se encuentran regulados en el artículo 438 del Código Procesal Civil. ¿Y qué es lo que produce? Es la competencia inicial, no podrá ser modificada aunque posteriormente varíen las circunstancias que determinaron esta competencia. El petitorio no podrá ser ampliado en el proceso laboral si es posible modificar el petitorio cuando éste ha sido formulado de manera deficiente. Esto lo establece el Pleno Jurisdiccional Superior eh, del año 2013. ¿Ya? Y no es jurídicamente posible iniciar el otro proceso con el mismo petitorio. Y también se interrumpe lo que es la prescripción extintiva en el proceso laboral, la prescripción y la caducidad se interrumpe con lo que es la interposición de la demanda. Una vez que tú interpones la demanda, automáticamente se interrumpe el plazo de prescripción y caducidad. ¿ya? Estos son los efectos del emplazamiento. Luego tenemos también eh, cuáles son las etapas de la audiencia de conciliación. Estas etapas de la audiencia de conciliación se encuentran reguladas dentro de lo que es el artículo 43 de la nueva ley procesal de trabajo. Esta audiencia de conciliación incluye tres partes. Primero, lo que es la acreditación de las partes apoderados y abogados, la conciliación de las partes, ¿ya?, y en la tercera parte, el juez precisa cuáles son las pretensiones en materia de juicio. El juez requiere al demandante presentación de lo que es la contestación de la demanda y justifica una... El juez fija fecha de audiencia de juzgamiento en caso no se llegue a ninguna conciliación entre las partes. Ahora... Eh, dentro de esta, eh, el saneamiento también conocido entre esta etapa de audiencia y conciliación antes o después de la etapa de conciliación, el demandado puede solicitar oralmente como una cuestión previa a lo que es el saneamiento del proceso. ¿Ya? Y tenemos también lo que son las excepciones como cuestiones previas, que quiere decir que una vez determinadas las pretensiones que son materia de juicio, el demandado va a poder solicitar oralmente lo que es la conclusión total o parcial del proceso por litispendencia por cosa juzgada, por falta de agotamiento de la vía administrativa, desestimiento, la pretensión, conclusión del proceso por conciliación, transacción, convenio arbitral, caducidad o prescripción extintiva evidentes. ¿Ya? ahora Dentro de lo que es el artículo 43 de la nueva ley procesal de trabajo, hablamos sobre la posibilidad de sanear el proceso. Esta posibilidad de sanear el proceso se encuentra regulado a través de lo que es la buena práctica procesal. ¿Qué quiere decir? Que se regula bajo lo que es el principio de celeridad. La solicitud de sanamiento puede plantearse oralmente de manera extraordinaria antes de llevar a cabo lo que es la etapa conciliatoria cuando se cuestione lo que es la legitimidad para obrar del demandante o demandado, la representación del demandante o la capacidad del demandante y se planteará oralmente la excepción correspondiente. Se solicita también lo que es la incorporación de un tercero legitimado como litisconsorte necesario pasivo y se planteará oralmente la denuncia civil correspondiente. Y se solicite la acumulación objetiva de procesos por, exi por existir conexi conexidad, que se planteará también oral oralmente, perdón, la solicitud de acumulación. Ahora, el juez va a correr traslado al demandante de la excepción de la denuncia civil o la solicitud de acumulación en el acto para que exuelva oralmente. Ya. Una vez que se absuelve el traslado, si el juez cuenta con los elementos de juicio necesarios para resolver la excepción, la denuncia o la solicitud de acumulación, lo hará en el mismo acto mediante una resolución oral y de ser necesaria puede suspender el proceso hasta que se formule o que se forme una relación procesal válida. ¿no? El demandante incapaz pueda comparecer, legalmente asistido o representado, se subsane el defecto o la insuficiencia de representación del demandante o que se remitan los expedientes acumulados. Si el juez no cuenta con los elementos de juicio necesarios para resolver, se reservará su pronunciamiento hasta la sentencia, reservarse el tema del saneamiento hasta la emisión de la sentencia. Pero en caso sí si cuente con todo lo necesario, va a tener que emitir una resolución en acto de audiencia debidamente sustentada. Y puede hasta suspender el proceso hasta que se formule, como acabamos de mencionar, una relación procesal válida. Ahora. Dentro de la presentación de secciones, como cuestiones previas también que acabamos de mencionar, tenemos también lo que es como buena práctica procesal que regula este, este artículo 43 de la nueva Ley Procesal de Trabajo con respeto al principio de celeridad. Las excepciones que ponen fin al proceso pueden ser planteadas oralmente de manera extraordinaria una vez fijadas las pretensiones que serán materia de juicio ¿Cuándo? cuando se solicite lo que es la conclusión total o parcial del proceso por la independencia, cosas juzgadas falta de agotamiento en la vía administrativa desestimiento de la pretensión conclusión del proceso por conciliación o por transacción, convenio arbitral, caducidad, prescripción extintiva evidente y se planteará la excepción correspondiente el juez correrá traslado al demandante de la excepción en el acto para que la absuelva oralmente y una vez que se ha absuelto el traslado si el juez cuenta con los elementos de juicio necesarios para resolver la excepción, procederá a lo que es el juzgamiento anticipado y de ser el caso dará por concluido el proceso. Si el juez no cuenta con los elementos de juicio necesarios para resolver, se reservará su pronunciamiento también hasta la sentencia. Ahora, respecto a la asistencia de las partes. Si el demandado no asiste, el demandado contesta a la demanda y se lleva a cabo la audiencia y se fija fecha para la audiencia de juzgamiento. Si el demandado no asiste, va a ser declarado rebelde y si ambas partes asisten, igual se lleva a cabo la audiencia y se fija fecha para la audiencia de juzgamiento. Si ambas partes inasisten, específicamente como habíamos mencionado al comienzo, si no se solicita reprogramación dentro de los 30 días, se declara concluido el proceso. Ahora, llegada la oportunidad en la cual se va a llevar a cabo la audiencia conciliación, se pueden presentar estos cuatro escenarios que acabamos de, de mencionar. Cuando ambas partes inasisten, si se solicita esta reprogramación, se, si no se, perdón, no se solicita esta reprogramación de 30 días, se va a dar por concluido el proceso. Si el demandado, demandante no asista, en cuyo caso el demandado procederá a contestar lo que es la demanda y que ambas partes asistan, en cuyo caso se llevará a cabo lo que es la audiencia de conciliación. Y que el demandado no asista, o si asistiendo, no contará con poderes suficientes para poder conciliar. Va a ser considerada también como una eh, actitud dilatoria por parte del proceso. Tengamos en cuenta que si se está, si está compareciendo al proceso, el demandado a través de un representante debe contener los poderes eh, que requiere la norma para que pueda acreditarse dicha representación. Ahora. Respecto a la segunda parte de la conciliación, tenemos lo que es el rol del juez que participa activamente a fin de que las partes concilien total o parcialmente la duración que eh, por decisión de las partes puede prolongarse horas o días hábiles hasta que se dé por agotada como plazo máximo un mes, qué quiere decir que en dicha audiencia las partes pueden solicitar al juez que se... Eh, que se pueda reprogramar la misma, pueda prolongarse por unas determinadas horas, por días hábiles, pero hasta por un plazo máximo de un mes, con la finalidad de que se concrete tanto esa conciliación de manera total o parcial. Y como resultados, puede haber una conciliación total, el proceso concluye, una conciliación parcial, solamente se continúa el proceso respecto a las pretensiones no conciliadas y no conciliación, el proceso continúa. Ya, en esta tercera parte de la conciliación, ahora, resultados, bueno, vamos a... Hacer acá una pausa respecto a lo que es la conciliación total o parcial. Respecto a la conciliación total, todas las pretensiones en conflicto han sido conciliadas. El, en el acto, el juez emite una resolución que contiene la aprobación de los acuerdos por parte de las... Eh, por las partes, perdón, con la calidad de cosa juzgada, en la cual incluye los extremos controvertidos dentro del proceso, incluye los extremos no controvertidos también dentro del proceso, y ordena el cumplimiento de las prestaciones en el plazo establecido por las partes o concede el plazo máximo de cinco días hábiles siguientes para que se cumpla con las pretensiones que, eh, establece, perdón, que establece el acuerdo conciliatorio. Ahora, todas estas pretensiones que eh, han sido establecidas dentro de esta conciliación total va a concluir el proceso. Esta es la ventaja de una conciliación total que se produce la, la, perdón, la conclusión del proceso de manera automática una vez que el juez aprueba lo acordado por las partes. Miren, mientras que en cambio, cuando hablamos de la conciliación parcial, la conciliación parcial, acá las pretensiones conciliadas en el acto, el juez emite una resolución que contiene aprobación del acordado por las partes con calidad de cosa juzgada, incluye los extremos controvertidos dentro del proceso y los extremos no controvertidos dentro del proceso, y ordena el cumplimiento de las prestaciones, igualmente que en la conciliación total, en el plazo que establezcan las partes o en un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes. Y respecto a las pretensiones no conciliadas, se continúa con el punto número tres respecto a la conciliación, que es el juzgamiento. ¿Ya? ¿Cuáles son los resultados de la conciliación parcial o que no se ha realizado ninguna conciliación. Con respecto a la, eh, tanto las, las pretensiones no conciliadas, que eh, eh, regula la conciliación parcial, o que no se ha realizado ninguna conciliación, vamos a la parte 3 de este proceso, que es que precisa el juez va a precisar las pretensiones que serán materia de juicios, requiera el demandado que presente el escrito de la contestación de la demanda, que puede darse acá que el demandado no presenta la contestación, el demandado incurre en rebeldía, y cuando el demandado presenta la contestación, el juez entrega una copia de esa contestación al demandante. Y se va a fijar lo que es la fecha y hora para la audiencia de juzgamiento, y debe programarse dentro de los 30 días hábiles siguientes, y las partes quedan notificadas en el acto. Este proceso ordinario laboral, eh, regula también en su artículo 43 lo que es el juzgamiento anticipado mediante una sentencia en la audiencia de conciliación y el procedimiento. Estos cuáles son los supuestos. La cuestión debatida es solamente de derecho y la cuestión debatida es de derecho y de hecho, pero no requiere actuar medio probatorio alguno, lo que va a hacer que el juez haga un juzgamiento anticipado con la emisión de la sentencia en la audiencia de conciliación. ya. Y luego, a través del procedimiento primero, el juez va a solicitar a los abogados presentes exponer sus alegatos. Cuando no haya actu actuación probatoria, el juez dicta el fallo de su sentencia reserva su pronunciamiento por un plazo máximo de cinco días hábiles. Ahora, el juez se realiza también a los 60 minutos de haber culminado la exposición de los alegatos. Y como tercero, el juez señala fecha y hora para la notificación de la sentencia y se realiza dentro de los cinco días hábiles siguientes la notificación de la misma. Ya Luego, eh, dentro de las etapas de este eh, juzgamiento que regula el proceso ordinario laboral, tenemos de que estas son lo que es la confrontación de posiciones, la actuación probatoria, los alegatos y la sentencia. ¿Ya? Estas son las etapas de la audiencia de juzgamiento. Acordémonos: confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia. ¿ya? Y en estas tres partes tenemos que establecer cada una de las fases de nuestra teoría del caso. Ahora, ¿cuál es el proceso en el proceso ordinario laboral? ¿Cómo es que se lleva a cabo esta audiencia de juzgamiento? Primero Toda audiencia se inicia con qué? Con la acreditación de las partes o apoderados y sus abogados. Acordémonos que los apoderados o abogados tienen que ir con la representación, eh, con el documento que acredite su representación para que tengan actuación eh, dentro del proceso, dentro del desarrollo de la audiencia. En caso de inasistencia de ambas partes... Si dentro de los 30 días hábiles naturales siguientes ninguna de las partes hubiese solicitado fecha para nueva audiencia, el juez automáticamente va a dar por concluido el proceso. Y si de una de las partes cualquiera se lleva a cabo todas las etapas de juzgamiento, es decir, si en caso alguna de las ambas partes no asisten, dentro del plazo de los 30 días hábiles día siguientes, ninguna persona hubiera solicitado una nueva fecha, el juez va a concluir el proceso. Pero en caso concurra, puede ser el demandante o el demandado, el juez va a llevar a cabo todas las etapas de la audiencia. ¿Ya? Ahora. El artículo 45 de esta nueva ley procesal de trabajo regula lo que es la etapa de confrontación de posiciones. Esta etapa de confrontación de posiciones se inicia después de lo que es la acreditación de las partes, apoderados y sus abogados. Esta etapa de confrontación de posiciones permite lo que es la exposición de la parte fáctica de lo que es la teoría del caso. ¿ya? Es decir, en esta etapa vamos a aplicar la parte fáctica de nuestra teoría del caso, que es una breve exposición oral de las pretensiones demandadas y de los fundamentos de hecho que la sustentan. Acá el demandado hace también una breve exposición oral de los hechos que por razones procesales o de fondo.